Bien, lo dejamos donde nos quedamos la otra vez Como ustedes ya saben Ya pasamos este nivel Ya pasamos este otro Y ya completamos el del museo eh, Lo estuve platicando con unos compañeros Con otros amigos del Discord Que como se pasaban esto, que, que querían que hiciera primero Si nos vamos arriba o nos vamos por abajo Así que hoy vamos a empezar a hacer lo que yo quiera Ok, oh, tenemos una bola azul Chúpame la bola, chúpame la bola, chúpame la bola, boludo Si la paso a la primera, verrapo Pumba, morite, morite, pelotudo Ay, joder, soy un idiota Eso, gilipollas Ay, ay, ¿qué va a pasar? Uy, se hizo gordote No, cómo lo esquivó, boludo Uy Ándele, como el canelo, güey ¡Oh! Otra vez, tenemos muchas oportunidades, hermano La vida te da ciertas oportunidades y tú las tienes que aprovechar Puta <risa> Uy Uy Uy No, soy idiota, güey Pumba No, mi tebu No Ok no. Ay, ¿qué hice? No, no soy un idiota, hermano Me la vas a pelar, ahora sí, ahora sí Si lo paso, me rapo Okay. Okay. ok Tírame la cara Perfecto Va Va Va Va Va Tírame la cara Ok Va Va Va Cuando me tire la cara Ah Ya se hizo Se va a hacer gordo Ok Ok Ok Ok Me voy a tirar el canelo, esquivo Esquivo, construyo Uy, uy ¡Casi me aplasta! ¡No! ¡Soy un idiota! ¡Soy un idiota! ¡La mandé para el piso! Eso. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! <risa> Un minuto doce, C de avión, jaja. <risa> ok, continuamos. Ok, hay una parte arriba. No sé si subir, eh, la verdad. Vamos a bajar. ¿Este será otro malo? A ver... ¡Puff! Que me parte un rayo si algún día guardo mi dinero en un banco Que yo sepa, el diablo podría controlar perfectamente este lugar Jamás logrará echarle de las manos a mis billetes Si los esparzo por ahí Si alguien se encuentra una moneda o dos Pues mejor para él Ya lo dije Uf. Qué raro habla, ¿no? Ah... Uh, ok Este barquito que... Es? Bueno, vamos a darle otro más Vamos a darle tiempo al tiempo, ¿no? Como dicen por ahí Ah, caray Ah, caraca, son dos Dos contra uno, caray Ah, caray Ah, caray Ah, caray Ah, caray, ah, caray. Ah, caray. Ah, caray, no. Ah, caray. Ah, caray. Ay, caracas. Ah, caracas. Me la están pelando. Uy. Uh, uy. Ok, le estamos dando a los dos. ¿Qué pedo? Ok Ah, lo tengo a mi izquierda Y derecha No sé qué están haciendo oh. Hola, pendejo oh. No No, joder Sí, no oh, Soy buenísimo, hermano ¡Bien! ¡Oh! ¡Soy buenísimo! ¡Por Dios! Uh. ¡Bueno! Ahora sé dónde nos llevará. ¿Con la pescadito? Ah, ya. Pues esto no tenía nada que ver, hermano. Eso nomás era pasar por aquí o por arriba, bro. ¡Ah! ¡Qué feo se ve! No, no, no. Es que la tecnología hoy en día. No, la verdad. <risa> Muchísimas gracias gente por ver este video Tal vez no es mucho tiempo Pero si quieren que siga subiendo este tipo de videos a este canal Con un poquito más de tiempo Hacedmelo saber en los comentarios Yo con gusto me aviento hasta 3 horas ¡Yeah! Bueno, muchísimas gracias gente Nos vemos, hasta pronto